El Gran Combo de Puerto Rico, que por más de cinco décadas ha llevado sabor alrededor del planeta, estrenó en las plataformas digitales su nuevo sencillo, El Combo del Mundo, de la mano del compositor Prodigio Claudio y el arreglista Willy Sotelo. Esta nueva canción es una mezcla que recopila el legado de la agrupación con rimas y acordes distintos del Gran Combo de Puerto Rico donde describe una trayectoria que lleva a enmarcar el respeto a la clave musical que engalana su colección artística dirigida al fanático y al bailador. El público quiere salsa de la buena y vamos a obedecer. El ritmo y la esencia del gran combo siguen. Es la marca con que el mundo nos conoce, un orgullo que desde Puerto Rico podamos ofrecerle al público alegría en medio de tantas situaciones con la pandemia que vivimos hoy, sostuvo el legendario Rafael Itier, líder del afamado grupo puertorriqueño.